Esto pasa. Ay, a ver, yo miro. No, no veo nada. Te inyectas a sí mismo. Olvídalo, Así como tú te olvidaste de tu abuelo. ¿Cómo está ahí? Ricardo es del Clan de los Eternos, un sujeto irresponsable. Inconsciente de sí mismo e indiferente con su papel en el mundo. Por su condición superficial, tendrá dificultades para comprender su misión. Falta muy poco tiempo para que las 48 horas terminen. Se han dado ya varias pistas. ¿Será que Ricardo podrá entender la última? No es un sacrificio del corazón a alguien de tu propia sangre por encima de los rumbos que definan su vida. Arturo Evedo. ¿Llamaste anoche? ¿Qué más, abuelito? ¿Qué hace ¿Qué cuenta? Estás muy flaco, hombre. Vas a ver dónde estás metido, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué contás? No, tranquilo. ¿Igual de aburrido? No, es que estar tranquilo no es estar aburrido. ¿O no? ¿Usted qué es lo que hace tan divertido, hombre? Es gozarme la vida. ¿Y a qué vino? A que vea que los dioses existen. Ya las necesidades se les llaman dioses. Dejemos la payasada, Ricardo. Yo sé que usted no quiere estar acá.